Siga al baile, siga al baile del pixel que yo vi. La comparsa vida en cera. al compás del 8 vi, Siga al baile, siga al baile con buen y tallarín. La comparsa vida en cera. al compás del 8 vi, Ven a bailar al ritmo del chiptune, de mi loca fantasía, que olvidar, con llamaja nuestras penas, torbellino, de alegría, sigo el baile, sigo el baile, del pixel que yo vi, la comparsa vidancera, al compás del 8-bit, Sigo al baile, siga al baile, del pixel que yo vi, la comparsa vida al compás del 8 vi, sigo al baile, sigo al baile, con Weimatsu y tallarín, la comparsa vida al compás del 8 vi, opa o, Opa, oh. Opa, oh, compadre lo choví.